Una ola de atracos se registra en el Comando Noreste de la Policía Nacional, realizados por una banda de haitianos que se dedicaban a robar diversos artículos en residenciales de la ciudad para trasladarlos al municipio de La Vega y venderlos. Ahí me, lleva, me, me llevaron una televisión plana, eh, me llevaron cuatro pares de tenis, tres pares de zapatos cinco y cinco perfumes. Caperuza número dos. ¿Este pudo identificar que eran nacionales haitianos los que cometieron no, no, no, yo, yo no estaba nada en la residencia, cuando ellos entraron. La policía ha recuperado parte de esos objetos, ¿cómo ganó usted la acción por la policía? Muy bueno, muy bueno, muy buena, Están haciendo su trabajo, sí. Elvista Antonio Morillo, quien residía en la Caperuza Número 2, fue uno de los afectados de la banda que fue desmantelada, resultado de un operativo donde se registró a un haitiano muerto y a varios detenidos en esta ciudad. Es eh, un que compró una motocicleta valorada en 62 mil pesos, se metieron al edificio, rompieron el gritar, eh, la puerta de dentro, los ya los rompieron. Lo, lo se metían a la habitación, se llevaban el pantalón de él con su pertenencia. Se llevaron el dinero que tenía, 3 mil pesos más 60 dólares. Y la motocicleta, eh, un Feni nuevecito que tenía, valorado en 62 mil pesos. Para NTN, Iliana Durán.